El concurso An Avatar Express es una competencia global cuyo objetivo es promover la presentación y desarrollo de ideas que nos conduzcan a crear avatares robóticos. 15 equipos de 8 países han sido seleccionados por el panel de jueces para avanzar como equipos finalistas. Prometeo es un robot avatar multipropósito seleccionado como uno de los 15 finalistas. El equipo mexicano luchando contra las grandes potencias en robótica Prometheus es el primer robot avatar teledirigido 100% mexicano. Necesitamos de tu apoyo y difusión para lograr grandes cosas y posicionar a México entre los grandes. Apoya al único equipo mexicano en la competencia de robótica más importante del mundo y recuerda que con tu ayuda podemos lograr grandes cosas.